¡Gracias! No. Una ventana de ilusión. Quisiera que bailes con el viento esta canción. Que comience un nuevo día, disfrutarlo con amor. Buen día la alegría, buen día la razón. De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día. Buen día la buen día, Señor Sol. Hoy comienza un nuevo día, hoy te sensaciones. Los colores iluminan el paisaje y los pájaros lo adornan con su canto. ¡Este es mi jardín, tu lugar! De la mano junto al sol, con sonrisa y mucho amor. ¡Vamos todos! Camino por la sombra, bailan junto a mí las hojas. El viento que las sopla juega con las mariposas. Sopla el viento, sopla, sopla y suena así. Sopla y silba coplas. Yo lo puedo ir las manos yo te puedo atrapar Y en mis manos diez deditos bailarán Con los pies si quieres puedes saltar O quizás puedes también zapatear Caminar de puntitas si podés Y en mis pies sentadito me quedé Con gran bostezo escapará, con mis labios muchos besos te daré y al oído un buen secreto te diré. Es mi cuerpo que siempre quiere bailar. Giraremos todos en algún lugar. Mis bracitos hasta el cielo llegarán. Volverán y un abrazo te darán. De mis manos dos aplausos sonarán. sin sumar qué sería del payaso sin sonrisas qué sería de ¿Qué sería de las alas sin volar? ¿Qué sería de un cielo sin estrellas? ¿Qué sería de la luna sin brillar? ¿Qué sería de mi vida sin mis dudas? ¿Qué curioso es vivir sin preguntar? ¡Maravilla de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 Plaza Donde me siento feliz El sol despacito se quiere apagar Detrás de las nubes se va a descansar Se hace de noche pero yo sé Mañana de día podré volver A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza Donde me siento feliz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 ¡A jugar con las burbujas! Bañera, burbujas, burbujas, burbujas para jugar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Yo voy navegando y voy observando Cómo van danzando las olas del mar En mi barco avanzo y yo la de viajar burbujas, cantando burbujas, con mi libertad. Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera. Burbujas, burbujas, burbujas para jugar. Burbujas, burbujas, burbujas en la marea. Burbujas, burbujas, burbujas para cantar. Esta canción se aproxima. Para jugar con las rimas Soltamos los brazos al aire ¡Y que ¡Y el comience el baile! ¡Cumbia de las rimas! ¡Ay qué bonita mañana! Veo desde mi ventana Y un pajarito en la rama ¡Un pajarito! Serenata, desde una rama Quiero salir de mi cama Tantas rimas que se arriban Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Es un día fascinante Hay un solcito radiante Mi parque tiene color El paisaje se llenó de colores porque, porque está lleno de flores. Es un rato en el pasto Sin zapatos y claro Siempre al lado de mi gato Tantas rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía para Preguntó una gallina. La canción, canto y acompaña. Si sí, con paciencia puedo aprender Que si lavamos siempre las manos Mi cuerpo sano fuerte va a crecer Canto y acompaño el lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me juego, no es muy complicado Hora del secado, toalla por favor Canto y acotar y el lavado de mis manos con agua y cabo. En la panza yo cantaba y bailaba sin parar Después de tantas piruetas me propuse descubrir A este mundo que da vueltas y entonces quise salir Hace días que el espero, ya no aguanto la ansiedad Es que el tiempo se hace eterno, si quiero que llegue Hace noches que la sueño, quiero que sea real Mi fiesta de cumpleaños para juntos celebrar ¡Cumpleaños feliz! Y cantamos así, tu feliz, está lindo sentir, festejamos así la magia Te cativa tantas ganas de berrar Casi, casi se te olvida de un importante ritual Los reunidos en la mesa me tengo que concentrar Tres deseos en secretos y las velas a soplar a soplar las velas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños Estoy siguiendo un caminito Con pasitos muy cortitos Si lo sueño muy prontito Mis alitas volarán Me iluminan los rayitos Que me guía el caminito A lo lejos el solcito Que me grita por acá Me abraza un cielito Y yo suelto mis alas Mis miedos se asustan Si lo sueño, sé que puedo, mis huellitas cantarán. Este cielo de ilusiones, cargado de sensaciones. canciones que te quiero cantar en mi casa yo tengo cuentos para contar y en las noches yo me acuerdo que en el día hay sonrisos porque con el sol fue Yo me acuerdo que de día hay sonrisas Porque se despierta esta canción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 Yo tengo cuentos para soñar A su función Yo con ojitos de asombro Me acerqué y le pregunté ¿Cómo es que con su canto Puede el mundo embellecer? Pajarito Se acercó y con un salto me contó Que aunque yo no sepa volar El cielo sí sabré tocar Y en sus alas trajo historias Y en su voz un corazón Que latía fuertemente Tarareando esta canción Pajarito pío pío Pío pío sin tu nido sin tu bailas yo me animo A cantar tu pío pío Pajarito pío Pio pío, pío pío soy tu amiga, si tu cantas, yo me animo a bailar el pío pío, pajarito pío pío, pío pío sin tu nido si tu bailas yo me animo a cantar el pío pío pajarito pío pío Pío pío soy tu amiga Si tu cantas yo me animo a bailar el pío Pío Aprecian las palabras Hago pausa y me detengo A escuchar qué es lo que pasa Si hago silencio yo puedo sentir Mi corazón fuerte latir Tom tom tom tom tom tom Si hago silencio yo puedo escuchar Un pájaro cerca a trinar Si hago silencio yo puedo escuchar Un viento muy fuerte soplar Un silencio que incomoda, muy difícil de enfrentar. Otro que es muy oportuno para ponerse a pensar. Si hago silencio yo puedo escuchar las horas que vienen y van. Tic-tac, tic-tac. Si hago silencio yo puedo escuchar ladridos de un perro guardián. Puedo contemplar la lluvia que cae sin parar Hay silencios que se piensan, otros llegan de sorpresa Hay silencios que atraviesan y me dejan sin respuesta Voy a dejar las palabras escondidas en un cuento Para que el silencio pueda abrazarse con el tiempo si haces silencio te relajarás Respira profundo y verás Si hace silencio podrás descansar Y un pícaro sueño vendrá Si hace silencio sabrás imitar Como la lechuza Como la lechuza Hace shhh Hace